Hola a todos. En este ejercicio vamos a aprender una función adicional, que es la función buscar h. En el anterior aprendimos buscar v y ahora la función análoga, buscar h. En el caso de la función buscar h, los datos eh, tienen que estar distribuidos de esta forma, por columnas, en lugar de por filas, como estaba con la función anterior. Entonces, para eso vamos a coger los datos, en este caso una serie de trabajadores que eh, pertenecen al sector público. Están clasificados en los grupos a, b, c, d. Y nos dicen para cada uno de estos trabajadores las horas que han trabajado ese mes. Imaginaros, por ejemplo, que trabajan en un hospital. Enfermeras, auxiliares, eh, mantenimiento, etcétera, Personal que trabaja por horas. Eh, no, la, no tienen un sueldo mmm, fijo todos los meses. De una cantidad fija, me refiero. Entonces, vamos a calcular el sueldo bruto. El sueldo bruto nos dice aquí abajo la fórmula. Sueldo bruto... Utilizaremos la función buscar v, buscar h, para calcular eh, esa función por el precio por hora, ¿vale? Aquí sería buscar v, porque tenemos los datos dispuestos en vertical, no sería buscar h, sería buscar v. Entonces, vamos a coger aquí, sueldo bruto, nos vamos, buscar v. ¿Qué valor quiero que me des? Pues, ¿qué valor quiero buscar? El grupo. Quiero que este grupo, punto y coma, Dentro de aquí, de esta matriz de aquí, punto y coma, me busques los que son del tipo A y me devuelvas qué índice, el 1 o el 2, el número 2, es decir, la columna número 2 de esa matriz, punto y coma, 0. Recordad que siempre ponemos 0 al final, punto y coma, 0. Eso me da el precio por hora para el grupo A, pero a mí me falta eso, multiplicarlo por el número de horas que ha trabajado, este trabajador, Pedro, ese mes. Hago clic y ya tenemos el sueldo bruto por ese trabajo de 7 horas. Ahora, si yo quiero arrastrar para abajo, mirad qué pasa ese arrastro. Me va variando la matriz, en este caso. Entonces, llegará un momento que me dará error. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Modifico siempre la primera fórmula que yo he escrito. Vamos a fijar esa matriz. Para eso hago clic encima de la fórmula, medio, y le doy a la tecla F4 vuelvo a hacer clic en la otra parte de la, de la matriz F4 y ya la tenemos ahora si arrastramos para abajo ya tenemos la fórmula correspondiente vale y se ha quedado fijada la matriz estaría correcta perfecto ahora voy a copiar el formato de aquí para ponerle el borde selecciono la al lado le doy a clonar formato y hago clic encima y automáticamente me pone el mismo borde y RPF nos dice, IRPF utiliza la función buscar H por su sueldo. Aquí lo tenemos. Aquí sí tenemos que utilizar buscar H porque los datos están distribuidos en columnas, no en filas, como estaban aquí. Entonces, vamos a buscar el porcentaje. Eh, esto es igual a buscar H y empezamos. Criterio de búsqueda, el grupo, punto y coma, matriz en la que me vas a buscar, Igual que pasaba en la función buscar V, cuando utilizamos buscar H, la primera fila que tenemos que seleccionar tiene que ser la del criterio, donde se encuentra el criterio que va a buscar, porque si no de otra manera notaría error. punto y coma, índice. ¿Qué fila, en qué fila está lo que quiero que me devuelvas? Dentro de la selección, pues en la 1 o no, en la 2. Luego escribo 2 en número. punto y coma, y al final, como siempre, añadimos 0. Le doy al intro y me aparece 0,1 porque el grupo A tiene un 10%, es decir, 0,1, 10 entre 100 es 0,1. Para poder arrastrar para abajo tengo que fijar la columna, igual que nos pasaba antes. Hago clic encima de la primera celda, F4, de la segunda, F4, y me pone los símbolos del dólar. Y ahora me falta, para calcular el IRPF, multiplicar esa fórmula por el sueldo bruto, porque el IRPF se calcula sobre lo que cobramos, el sueldo bruto. No os preocupéis por los decimales porque ahora los pondremos bien. Hago clic y arrastro para abajo. Y ya tenemos esa fórmula, si hacemos clic en cualquiera de ellos, veis que nos coge siempre la matriz correcta y va cambiando el sueldo para cada uno de ellos. Perfecto. Seguridad social, nos dice, la seguridad social es el 4,5% más o menos del sueldo bruto. Pues una fórmula más sencilla 4,5% lo podemos poner, 4,5% por el sueldo bruto. Esta es una manera de poner el porcentaje. Otra manera sería, abro paréntesis, 4,5 dividido entre 100 por, cierro paréntesis, por el sueldo bruto. Ambas fórmulas nos van a dar el mismo importe. Intro y ya tenemos, clic y arrastro para abajo. Y nos faltaría, por último, vamos a arrastrar por aquí, el, eh, nos faltaría el total a pagar. Total a pagar nos dice, bruto menos IRPF menos seguridad social. Pues igual, sueldo bruto menos IRPF y menos seguridad social. Clic y arrastro para abajo. Ya lo tenemos. Perfecto, vamos a poner... Voy a copiar este formato de aquí, voy a clonarlo sobre todos estos para que me ponga el paréntesis debajo. Y este de aquí, sobre este, pasa me quita el formato, bueno, formato de celdas, vamos a ponerlo bordes, voy a intentar a poner uno que sea parecido, primero hago clic encima para seleccionarlo, pongo uno que sea con bordes y le pongo, bueno, el color me lo ha cogido automáticamente, voy a darle uno que sea más Bordeado, quiero algo que sea más eh, separado, este. Perfecto, ya lo tenemos, más o menos. Ahora vamos a seleccionar todo el rango de celdas y voy a ponerle formato numérico. De forma que se me quede única y exclusivamente con dos decimales. Una manera rápida es hacer clic aquí en este botón. ¿Vale? Formato numérico. Y automáticamente me lo pone. La voy a deshacer. Otra manera es botón derecho encima de la selección, formato de celdas... Me voy a la pestaña número y aquí tengo diferentes formas en las que se puede mostrar ese número. Si yo selecciono esta, la segunda, me va a poner este valor, pero sin el punto de miles. Cuando haya algún valor que tenga miles. Si yo selecciono este de aquí, menos 1234,57, aquí me hace una muestra del primer valor que yo tengo seleccionado. Y aquí sí me pondrá su punto de miles y el separador decimal de la coma. Le doy a aceptar. Y ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. ¿Cuánto cobraría, por ejemplo, Antonia de 136,31 euros ese mes, por haber trabajado 12 horas. Recordar, para ver cómo se queda, le doy clic aquí a previsualización. Y en este caso ya aparece listo para imprimir. Le daríamos aquí a exportar directamente a PDF. Y le indicaríamos el sitio donde queremos guardarlo. ¿Vale? Automáticamente ya tengo seleccionado el escritorio, le doy a guardar y me lo guarda en formato PDF. Salgo de la vista preliminar y el puntito este que me aparece aquí, al lado del disquete, significa que hay cambios que no se han guardado aún. Fijaros que al darle a guardar automáticamente me desaparece. Bueno, cualquier duda, como siempre, me vais comentando. Un saludo.